Disfruto de lo que es el juego por lo mismo, tío O sea, no tanto, ¿sabes? Como me gustaría, claro ¿Eso es un dodo? ¡Oh! Yo quiero un dodo de los muchos animales que Tío, la pérdida de FPS ahí. del juego es sí, contundente Y de gráficos, tío, de renderizados, eh Están ultra, gente, eh? Y no tengo activado el Ray Tracing porque manera, En directo no funciona, peligrosos. tío Tengo que estar fuera de directo si no Increíble con ellos Puto dodo, cabrón. y Ellos son las boyas. En fin, Tío, yo quiero un curibo de eso, gente. De quiero un curibo eh. Qué guapo, cabrón. Tío, renderizará la textura Señor, de la clase de la señora de, de mascota este ahí. Esa es la niña de, de las sí, grajeas, ¿no? ¿Ah, ¿no? Hola, soy Poppy. Poppy. Poppy. No, vea, vaya nombre que oh, tiene, yo compadre. Yo soy profesor. papá higo, estoy encantado. ¿Qué o qué? ¿Será? Qué guapo, cabrón, ese. Se Toma, pues te has metido y la, y la y lengua pavis, hasta la garganta, compadre, sweetie. ¿La lengua de un puffskin puede darle un disgusto? <risa> <risa> uh, sí, por, ¿Por abrir la boca? En boca cerrada no entras moscas, gente. ¿Será guarra? Pero su lengua. <risa> Mientras que no me la metas, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Es ¿Qué? Usa mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O sea, what? cepillo Quiero la, te. la O sea, ¿puedes pillarlo, perro? Ah, o sea, que es un hechizo. Increíble, o sea, esto es un puto hechizo. ¿Cepillas un hechizo? Toma. Flipa, ¿no? Eh? ¿Qué, qué cambios están los yosai, gente? Son Seguro que ya se siente mucho mejor? ¿Y Si le meto otro, ¿qué pasa, señora? Creo que tiene hambre. Toma ya. ¿Te importaría darle su comida? ¿En serio? ¿Qué agarrutas? Comida para animales, increíble. ¿Qué cojones, tío? El animal no está listo, o sea, puedes parar, porfa. Ahora, toma bro, comete el pienso que te traigo, Smuffles. O sea, cómo come, eh? saben esas bolas a, ¡A mierda! Papá, voy a <risa> <que apoya. risa> empezar una rutina de saltar a la cuerda durante 30 días. Como lo que hizo el hombre ese, ¿no? De algo así ¿no? Es bueno saltar. ¿Cómo estamos, Draco? ¿Cómo fue la mañanita? ¿Y cómo te encuentras? Está guay a la larga. Lo único malo yo... En eh, Nacho se pilló eh, una comba de esta así eh, buena. Y, va, yo no tengo coordinación para hacer eso. Realmente ni de coña. A ver, es cierto que no me hace falta hacer ejercicio. En plan, rollo, siempre desde pequeño se me ha notado eh, lo que es la tableta de chocolate y tal, de necesidad de ejercicio y supongo sí, que eso es lo que hace tío. que nunca haga ejercicio, tío. O sea, literalmente, nunca, nunca, tío, o sea, no sé. Pensé. Galletas de Kun, ¿eh? El puto bicho y yo. No veas macho, se cuando juegas al juego, va, más hasta los cojones, la verdad. Está molado el rol que tiene y eso, pero pff, la verdad es que no tiene sentido que no tengáis inventario nunca, tío. Tiene 94 pruebas de Merlin. Te tienes que hacer 94 pruebas de Merlin para tener 100 partido, te eh, objetos, te tío. Madre mía. Todo lo que luteas nunca lo puedes llegar a tener encima. Encima destruyes las cosas, rollo, y te quitan lo que tienes ya, macho. No veas gato, ¿no? Pégale un zarpazo, ello lince. O sea, es un puto lince, tío. ¿Por qué? Ah, ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Ruedó, cabrón. ¿Ruedo, ¿sabes? O sea, será un puto gato, ¿no? Y de la niña esa, tienes toda la cara de un calamar, cabrón. <risa> Hermano, mírame, mírame mírame, la cara, ¿vale? Yo soy el papá, jey, repetido, repetido, ¿vale? Estoy en el licen en el churre, y te meto la pinga, si, si bueno, me apetece. No. Cállate ya, niño rata, cállate ya, no, no le tires de los bigotes. <risa> un roedor, o ¿sabes? Me ha hecho muchas gracias, eso es un roedor, tío, O sea, Entonces, que es un gato, hey? Para esta peña, ¿sabes? <risa> o sea, yo lo veo como. Papá, tienes que hacer todas las fichas de, de la casa. Todas las fichas de la casa. Lo del beso, para la capa. Va, ah, si sí, solo para la capa ni. Ah, paso. O sea, hay tanta mierdas ahora mismo en café que lo que quiero es eh, inventario. Draco, para matar a los bichos. O sea, es que si voy a matar o a lootear cosas, es como ellos. ¿Para qué cojones? ¿Qué sentido tiene el juego, tío? Está muy mal hecho, la verdad. Es bonito, pero está malísimamente hecho, tío. O sea, contra más, más horas lo juegas, más te das cuenta de los fallos que tiene y es jodido, la verdad. Entiendo que el choca estuviese muy desconforme con el desarrollo del juego. Lo comprendo, tío. O Sabes que, joder, macho. Cepillo en el níquel Padre, ¿qué dice, coño? Toma, te voy a cepillar A ti, tú, bicho gordo, toma Toma, vaquis, come Come, vaquis, come El animal está, lleno, está listo para que interactúe ¿Qué? ¿Les gustas? Reconocen a una buena persona cuando la sí, pues toma, le voy a echar cerveza A ver si lo reconoce también bien <risa> Un poquito de cerveza, gato Increíble Bro, come, bicho gordo Aquí, aquí, estoy, aquí, señora Le Me meto la taza por el poto Tenemos que hablar con ella bueno, ¿y tú, tú qué dices? Hermano, ¿eso qué es? ¿El bicho es? Se ve empagado, par, Te voy a cepillar, ¿ve? Increíble ahora, ahora te voy a fedear, ¿vale? Coño, tío Hermano Para de cepillarle Por favor ¿Cómo, cómo me pienso, cerdo? Ah, o sea, que aquí había otro, tío Pensé que eso una mierda o algo Loco, del puto bicho Ah Hola, profesora Deseaba hablar Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Parecido su primera clase de animales. Pues tú sabes, mientras me dé un dragón, señorita, de puta madre, ¿sabes? He disfrutado mucho, ¿eh? Ha sido maravillosa. Joder. Eso también tiene tantas misiones secundarias así de mierda, tío. Que, que a la larga no me gusta eh, que, que el desarrollo del de juego se base las en las hacer misiones secundarias para pillar los hechizos, tío. Son una paranoia. O sea, que está bien, ¿sabes? Los cinco primeros están de puta madre, pero los siguientes dicen, bro, pero. ¿Qué coño te pasa, tío? En la cabeza, hermano. Sí, ¿Qué cojones profesora. te pasa? O sea, a ver, que sí. entiendo que el juego tenga 26 horas, pero llevo 14 casi. O sea, realmente me mata todo lo que haga, lo que haga falta. El dodo eso me lo voy a llevar, ¿eh? Aquí le dice eso, perra. ¿A mí? Ah, ¿será? ¿Necesitabas algo? Esta quiere que le mete la pinga, gente. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Tío, me ha recuerda Tiene la misma cara, la cara ahí De la niña de los, eh, de, eso, de, de los Goblins, de esos de los cojones goblins. De los cacharritos estos para jugar, que Se era, mi era mi como vida. un juego de cartas o en Harry ¿sabes? Eh. Ha sido una grata sorpresa. Ajá. No podía quedarme ahí y ver cómo daño a tío, lo Uffi que llevo está guapísimo, pero es un hay una puta armadura que está increíble, tío. Y no me la puedo pillar por el inventario. Son intrigante, venga. Esta quiere que le comamos la. Te sigo, venga, dale ahí. Me con Poppy. O sea, entiendo que aquí de está de la parte en la cual vamos a cultivar a los animales, ¿no? Supongo. Solo ¿En serio? Vaya, gracias. Pues vean, ¿no? Que cantidad de cuervos hay por ahí, ¿no? hay buitres, tío. Dije, pensamos igual. Toda una sorpresa. Y tampoco me mola, tío, que no, no, no tengas cojones ni encontrar tu puta propia habitación en la cual hay un cofre, no, no, tío, donde no te dejar las de cosas. ¿Puedo vender las túnicas y esas cosas? Lo sé, pero a la larga, o ¿sabes? Las tiro. Trago. O sea, no. Está muy mal hecho en ese aspecto alimentario del juego. Está súper mal hecho, macho. O sea, hacer 94 pruebas de Merlín para tener 100 de inventario es como, tío... Haces 6, bueno, haces 10 y te, te desbloqueas solo 4, increíble. O sea, literal, y para que veas, ¿eh? O sea, te lo enseño. Equipo... O sea, lo vendo. Pero igualmente lo puedo romper en 2 segundos y ya estaría. Pero para que veas, macho, o sea... ¿Qué sentido tiene esto, bro? Que tenga que estar destruyendo las cosas del propio juego para pillar inventario, macho. O sea, que no tiene ningún puto sentido. Me toca un poco los cojones en eso, ¿eh? No sé, tío, en cuanto... O sea, no está mal el juego, la verdad, pero se nota que no es un juego de front war, ni mucho menos, rollo, es la Warner, y yo ya sabía que no iba a ser un Dark Souls, está claro. O sea, Dark Souls, eh, me entendéis, ¿no? O sea, tiene lo que sería un puto RPG. No digo que, ¿sabes? Tú te pones una armadura pesada en un juego y obviamente vas a rodar, vas a tener farroll Eso está muy bien hecho, pero, tío, que pase esto es increíblemente tocho, tío. O sea, literal. Aparte de las 36 horas que tiene de cinemática, que también no vea. Da eso esos de la, de la comida de. Sale del comedor, es de ahí, ¿no? De esos pollos, cabrón. Presenta, Iwin? Iwin. ¿No es maravillosa? Sale, cabrón. Un grifo Mira, puede ser maravilloso, pero ya prefiero ya. una gentavis, ¿eh? Pero ten cuidado. meto puff y lo quemo. <risa> Escúchame, a mí no me pique, eh. A mí no me pique, no me pique, compadre. Compadre, no me pique que te, que te meto un luminus por el culo y tu ilumino. ¿Arco? O sea, estoy enseñando ah, a ver furra, ¿no? Esta es la parte furra, gente Aquí los furros que tienen plum metido en el culo Disfrutan del juego, muchísimo Pero para la gente normal como nosotros no, gente Literal eh, Toma, bro, te voy a cepillar, ¿vale? Un poquito así en la panza y tal de cepillo Qué contento que está el man, ¿eh? Toma Un poquito de... Me entendéis, ¿no? Muy fin de... Marihuana. Joder Hitwin, vas a flipar dentro de un rato. Vas a, vas a estar volando. <risa> literalmente Bro, ¿cuándo me darán esa montura? Porque yo tengo esa montura, ¿sabes? En plan, por el juego tengo esa montura. See you. See you later, my bro. Pff, toma la niña. La niña no vea la física que tiene en la cara. La tiene todo rota, cojones. <risa> de verdad, yo lo tengo puesto en ultra, ¿eh? la, la puta madre. Eh... Vale, es brillante. Me ha parecido increíble. Vea cómo ven la niña, no tío, no, no voy a marchitar sus, eh, sus ilusiones, tío. Son una niña que no le no hacen caso y está sola siempre la hacen muy niño loco, o sea, por estar con los furros, loco. Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo, jamás te dejará de lado? No sé, señora, lo sé. Ajá. Es una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. Eso también, que todo tenga que ver una relacionado una con una el mundo de, de, de animales, animales fantásticos, me parece que está gracioso. Pero a tal punto, ellos. Pensaba que me iba a enfrentar a cosas, de cosas guapas, ellos. Está guay: armaduras, esqueletos, no arañas, troll, enanos de mierda y cazadores furtivos y dragones, supongo. Venga, señora. Eso suena sospechoso. Vale. Vale, con es esta, si con esta niña supongo que haremos Exacto. lo de los cazadores, ¿no? Creo que voy Literal, macho. Descubriré qué está pasando. Y... Sí, vamos. Eh, literal, dime dónde quiero a matar a los bichos y ya estaría. Tampoco me importa mucho el lore de esta parte, tío. O sea, cazadores furtivos, eh, hipogrifos, 7C. O sea, no tengo un momento, hermano. ¿Sabes? No me ves que estoy trabajando, ver, cojones. De vale, de pulso, ¿sabes? Nada, veis, este tipo de cosas está guapa. Rollo, se nota que lo han pensado, ¿sabes? Ya lo no han adaptado de, este el libro de JK de Rowling a esto de Herodiana, ¿sabéis que aquí puede ser donde practicaba Harry Potter? No, no, ni de coña. Ni de coñísima, ¿no? Lo dudo. Entremos a ver eso enigmas. Entremos a ver eso enigma Eh... Resuelvo los enigmas. ¿Debe? Vale, 0 de 3 de Vale. Arrecto momento. A momento, un Veamos si Herodiana de Arner tan buena como dice Sofronia. Vale, pues ya está. Solo tengo que meterle. A... ¡Hostia! Gente, me he cargado el juego, ¿no? ¿Cómo? Vale, vamos a ver Tenemos esa parte de ahí Que supongo que le tendrá que meter un porrazo que flipa, ¿no? ¿Sabes? No. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? O sea, si quieres te pego Manín, o sea, ¿qué dice? Hostia puta El botón de volver a empezar Uh, ¿What? Ajá, eso es la... Uh, vale. Tengo que llegar allí, ¿no? Acción, acción, pero allí, cabrón, o sea, ahí. Vale, por puzzle resuelto. Qué difícil. Amelia Warhat. Vale, uno de tres. Jara, <risa> el último es cagarte, ¿sabes? encima, seguramente. Vale. No, Capaz no, de... De Rodiana. Fumada. Vale. Tenemos esa ahí Tenemos eso aquí eh, Yo tengo que venir aquí Entonces Quiere decir que Le metemos aquí el uop, El whopper Y aquí ¡Acción! Vale, o sea Uf, me va a pegar, ¿no? Casi O sea, si entra aquí Gente, no habéis visto nada Mi personaje no, eh, no amaneció con la cara aplastada No, no, no No que va la ma Hostia puta la cagué <risa> Era para atrás coño No way, wrong way, no way Dale hombre, magel Bueno no somos un magel somos un puto eh, man De Slytherin Vale, le metemos payar bull Hostia, ¿qué? Perdona What? Bueno, vamos a reiniciarlo Le metemos aquí <risa> Pero ¿por qué coño? O sea, eres tonto Lo hice de aquí Vale, entonces, ese tengo que hacer esto y después meterle desde aquí hasta allí, ¿no? Uh, perdón. Espérate, que se te ha ido la cabeza a ellos Harry Potter. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, puta? De verdad, ¿eh? Vaya puldecito compadre. Un poco, un poco mal hecho, ¿no? Esa, eh, hostia, me va, me va a aplastar si lo hago desde ahí. Vale, entiendo que me tengo que subir aquí, ¿no? Y meterle eh, la aerodinámica. ¡Acio! ¿Y ahora? O sea, si hago esto Te jodío, ¿no? Ajá Entonces No entiendo No entiendo, bro O sea, what? O sea, se supone que tengo ahí por ahí Joder, macho eh, La que ha eh, liado a mi madre En un momento ¿Por qué? Que la ha pasado, pobrecilla Como sea, cosas de informática A ver, supongo que tendré que meter este primero, ¿no? ¿Y yo? Cabezón Pero cómo coño... De verdad, eh, me cago en todos sus muelas. A ver, más quitar del medio eso. Vamos a meterle un Uf, para allá, ¿no? Pues nada, papá, hoy me he operado. ¿Y eso, campeón Hugo? ¿What? ¿Y eso? ¿Cómo ha ido? ¡Uah! ¿Cómo ha ido la operación? ¿Cómo te encuentras? Grande ese Hugo, tío, enorme que te operan hoy, ¿sabes? Literal, y has venido, macho. ¿Cómo estamos, campeón? se si os extrañaba, ya sabéis, además, esta semana está siendo muy, muy, muy dones, macho. A la larga. Muy muy don, tío. ¿Del oído? Hostia. ¿Y eso? ¿Tenías algún tipo de... O sea, de tapón o algo? O sea... O oh. Oh, eh, algún tipo de infección. Que eso es un coñazo, la verdad. El oído en sí... Ya sabéis que... Eh, que bueno, es que molesta a todo. El sistema en sí, tío. O sea, es bastante jodido, ¿no? Ya que mm, te da... What? ¿Y cómo salió la operación, Super Hugo? Y por supuesto como te encuentras, macho. Enorme. ¡Oh! Vale, tengo que hacer eso. Me acabo de aplastar yo mismo por eh, decimocuarta vez. ¿Nací sin la membrana del tímpano En serio, hostia. ¡Wow! ¡Qué locura! No sabía eso, campeón. Un caso. Por eso cuando lo has dicho me quedan en plan. ¿Cómo? What? Me ha asustado, o Entonces has tenido que ir, O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo te lo ¿Lo reparan? O sea, ¿tendrás una membrana artificial o algo ahí? Hostia, la leche. Eso jodido porque, claro, si imaginarse la cantidad de... Eh, bueno, de protección que, su, eh, que supone, ¿no? El simple hecho de tener la membrana antes de llegar al tímpano. Rollo... Todo lo que eh, entre en el oído. O sea, el pobre Hugo tiene que tener el máximo cuidado. No lo puto sabía, campeón. Vale, y desde aquí, o sea, tengo que hacer esto por fin, ¿no? Dios mío, solo era para encajarlo, gente. Vaya tela. Pobrecillo. Y eh, ha sido una operación de. ¿Cómo se dice? ¿De día ¿O, o, o ha sido una operación que.? Que te tienes que quedar bajo eh, supervicio de Super Hugo. Pobre tío. ¿Qué tal, campeón Alex? ¿Cómo te ha ido? Estudiando para el examen de mañana. Muchas gracias, Cali Vino a Sansai. Y ¿Serio? a decir que yo le he robado los putísimos cordones de los zapatos caros. Y yo... ¿Y eso? ¡Qué coño me estás contando! Pobrecilla. Que yo no he sido y todo eso. Y como mi madre es una perra... Todas... Está insistiendo Todas. en que he sido yo. Y empiezo a arrancar los cables de los periféricos de mi PC. Estoy un poco sorprendido de lo que ha pasado en un momento. ¿Serio? ¡Oxia! A ah, Calizen 6, qué locura, imagínate que se... Bueno, a ver, entiendo también el cabreo, pero... Si no le ha quitado los cordones, ¿no? A ver, a lo mejor lo típico, o sea, que habrá puesto, o sea, a lo mejor ha cambiado, o ha lavado los zapatos a Calizen y le ha quitado los cordones para lavarlo... Por... O sea, individual, macho. Pobrecillo también, pero coño, ya me entendéis, son reacciones, al igual que muchas veces las discusiones, tío, que tenemos que soportar muchas veces en casa y nosotros ya seremos padres y tendremos esa parafernalia, ¿no? Ya me jodería. Que es horrible también, a mí muchas veces me pone un poco tilted, macho. Joder, pobre Akali sensei, mucha paciencia siempre hay que tener, por supuesto. Ya me jodería, pero siempre, pobrecillo, tío. A mí, eh, joder, una vez me acuerdo eh, que, me, es que me, de, me desenchufó directamente el router, tío, o sea, literal, me arrancó el router, ¿eh? Y me lo apagaba. Pero yo iba, ¿sabes? Iba así por el puto suelo y lo encendía, tío. Limpia, eh, limpiarlo de todo lo posible para que se eh, forme de... Ah, de forma natural. Hostia, la leche. Para que veas, campeón que no... O sea, literal, aparte de que no lo sabía, eh, me ha parecido súper. Cuando has llegado y has dicho lo de la operación, digo, ¿qué le ha pasado, Hugo, tío? ¿Qué cojones, macho? Pobrecico. O sea, realmente también, claro. O sea, es la única manera porque artificial, ¿cómo te van a poner algo en el... O como crear una membrana que debe de ser... ¿Ya me entendéis? Una membrana al fin y al cabo eh, Se me ha quedado eh, me ha quedado todo claro. Eh, he hecho un resumen eh, de dos folios ¿Qué te ha pasado? El pobre, o sea, Hugo nació sin, eh, sin la capa protectora de, del tímpano Lo que ya entra dentro de lo que es el oído Y ya ahí tenéis básicamente lo que es el tímpano, el caracol y el martillo Joder, ya sabéis, siempre me da como cosica Soy muy malo para el médico No, ya estoy en casa, pero escucho un poco mal Claro, es normal, campeón, ya me jodería, pero coño, espero a la larga que este año pueda llegar a restablecer lo que es la capa del tímpano, pobrecico. Que yo me asusto para todo, vamos, ya me jodería. Y mucho reposo también. ¿Cómo te fue? Por supuesto, el fin de semana, yo vamos, veo una inyección y me cago encima con 27 años los huevos, ¿eh? también decirlo. <risa> no es coña, veo un poco de sangre y me desmayo, macho. Krilin, ¿cómo se me, eh, cómo se, eh, cómo dice mi papá? Eh, eh, Como dice mi papá? es muy buen compañero, aunque quite uno de vida. Pero, eh, pero te cura eh, con un ataque que tiene, puede paralizar al rival. Krilin es igual que Yancha, campeón, a veces Ari. O sea, la gente la, lo tiene como muy. ¿Ya me entendéis? O sea, en plan, super. Krilin es una mierda y Yancha también. Pero a la larga son muy importantes para lo que es el desarrollo de la, de la historia. Bueno, el lore de, de Dragon Ball. Yo me jodería, te lo juro, ¿eh? Vale, entiendo que como tengo que. Cómo es mi madre. Claro, la cosa. Que es, y siempre es así. Me cago en la leche. Le que yo por mi cara bonita, me levante a las 3 de la mañana, cuando ¿Será estaba Gachon? durmiendo, cogí los cordones y lo bajé a la basura de la calle a la vuelta de la esquina. Será? Lo dije literalmente así. Pero... Dije le dije lo que pasa, Ay. y como ya sabe cómo es mi madre cambió no dijo el nada. tema rápidamente y se fue. Eh, eso pasa, tío, en plan rollo. Tu par la ha hecho, Academy 6, campeón. Mm, en plan, tu madre ahora mismo está, super burst. Vamos a dejarle que se calme y ya estaría. Gracias por eso, Mega Vitardos, Academy 6. Y es cierto que siendo grandes o pequeños tenemos que aguantar muchas cosas que obviamente, ¿me mm, entendéis? No, a la larga, por supuesto, es jodido. No solo ya para nosotros en sí, sino el tener ese tipo de tolerancia. No llega, ¿no? O sea, entonces... O sea, me lo tengo que poner allí, tío. Qué fumada. Gracias por eso, Mega Vitardos, campeón Academy 6. Y mucho ánimo también en la recuperación, Hugo. Eh, supongo que, bueno, mañana irá Mañana tenéis día de convenio, ¿Es que estoy rayado, porque es lo que dijo Alex el sábado. Sería como eh, miércoles de ceniza, claro. O sea, aquí pillan convenio. Me voy a poner un ingente, pero al final no. A ver, supongo que será mejor, ¿no? Que se restablezca de forma natural, Hugo, campeón. No me jodería, pero mucho ánimo, obviamente. Siempre hay soluciones. Lo más incómodo es que me metieron un tubo de la boca hasta el cuello para respirar. Uh, gracias por eso me ha evitado, Hugo, campeón. Me desvanezco, o sea, os lo juro, porque eso… Os voy a decir una cagada, vale. cuando van a hacer una limpieza de, de dientes, plan, no meten como un tubo que hacer todo el puto rato. Yo me hago con eso, imagínate por un tubo, tío. Uah, me, me muero. O sea, me, me da algo. Soy muy mal eh, paciente, os lo prometo de corazón. Gracias de nuevo, campeón kale 6. También es eso. Eh… Ten en cuenta que… El que, el, bueno, el que te escucha aquí a, a diario tiene que soportar ese tipo de cosillas así en ese malo. Y lo más importante Siempre, como digo, es saber Llevarlo bien, ¿no? Es más que obvio Daros cuenta que también pues, nuestros padres en sí pues, Tienen ya unos años que han estado a full tío Y que y que por supuesto Es complicado al máximo exponente para ellos Muchas veces, es normal también O sea, no encontrar a lo mejor la forma de Ya me entendéis, llegar a, eh, llegar a Entablar una conversación sin parecer agresivo Por algo que a lo mejor nos ha jodido Literalmente, hay que tener mucha paciencia me cago la puta, pero al fin y al cabo es eso. Entre, entre parejas, familia, es como rollo. Te cabreas, eh, bueno, no es cabrear ni mucho menos, ¿no? Yo qué sé, es que no, no sabría cómo definirlo. cabrear, tío, lo típico de. Se llama el calentón de la cocina. Cuando trabajas de, de cara al público en un restaurante, a lo mejor, ¿sabes? Con la paranoia. Dice, me cago en 10. ¿Sabes? Le echa la culpa a alguien sin tenerla. Pero después, tan amigos, ¿no? Solo que su, suele pasar casi siempre, tío. A la larga. O sea que es jodido también, obviamente. Tío, no sé. No sé cómo hacerlo, gente. Un momento y grande seguro campeón o sea mucho ánimo también y, y que sepas que eh, vuelvo a repetir yo me cago encima tío. Eh, del miedo que me dan los médicos sabes que también hay que tener eh, hay que tener do, dos cojones macho gracias bueno, al campeón a cali 6, por eso me he habitado. vino una amiga suya que le haya una cosa del toast una mierda uh -huh. de esa de una joyería y del... ahora está contenta Ay, pobrecilla, ¿sabes? Que es normal y yo también entiendo eso. Literalmente las madres son las típicas personas, ¿no? Que a la larga, por ejemplo, ponen la comida para todos y ellas la Vácil. última en comer. Y viceversa, literalmente. Es normal también muchos tres machos. Y lo del tos es lo del osito, ¿no? Creo, ¿eh? a Kale Sensei, ¿no? A mí eh, no me da miedo la operación y me daba más miedo la aguja de la anestesia. ¡Ah! Yo, o sea, me tuvieron que poner aquí. Eh, literal, es que la, las agujas de la anestesia son como. ¿Cómo se llaman las eh, agujas de hacer eh, ganchillo? Literal, me recuerda a eso, ¿vale? A mí me la pusieron aquí, campeón Hugo, en la costilla. No puedo hacer, o sea, no puedo enseñar porque. ¿Me entendéis? Twitch y su mierda. Pero vamos, solo tengo. Dos, eh, dos cicatrices en forma de círculo que ahí es donde metieron la anestesia aparte de eso ahí tenía un tubo con una motora pero menos mal también que por supuesto estoy seguro que se forma eh, bueno, se crea de forma natural eh, la capa del tímpano y pueda llegar a también a tener esa protección que como volver a repetir igual que los pelos de nariz, son pura protección para filtrar el polvo y toda la mierda que haya en el ambiente obviamente también eh, el oído esa es la única forma de eh, los órganos bueno, los huececillos internos por pues, no tener un deterioro grande también que tiene que tener más cuidado Literalmente lo de mi madre eh, Lo de mi madre hace eh, eh, Lo que mi madre hace en esos casos Es bajar, a, eh, bajar al chino y comprar uno no, nah, pero a lo mejor imagínate, o sea, que es un Yo, es un enajenamiento, ¿sabes? Pensar que a lo mejor Lo ha cogido otra persona y después a lo mejor lo tienes ahí Que eso pasa, suele pasar, la verdad O sea, vuelvo a repetir, eh, no sé Como que aquí en casa pasa ese tipo de shit Y yo también, es un pesado, rollo ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Porque muchas veces que es imposible, ¿sabes? Llegar mmm, a saber dónde narices Ha puesto algo mi padre, bueno, mi, mi padre en concreto muy complicado, macho Qué puzzle tan dones, eh, Eso sea, fuera de coña Toma huevo, ¿qué tal, campeón? se hacer tú ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo estamos? Que ayer hice directo muy tarde, perdonadme. O sea, ayer tuve. Eh... ¡Oh! Del tirón. Tuve lo del Atomic Head y fue bastante jodido, la verdad, no voy a mentir. Porque a la larga eh, vale tuve problema, que esperar toda la tarde. Gracias, campeón. Tarde cogió, ¿En serio? Me perdió, perdón, pero de se puso ultra histeril... Es normal. Porque también la confianza, 6 ¿sí? O sea, con la cual, por supuesto, ya pues As nos tratamos nosotros mismos. O sea, realmente, eh, no sé, parte de la base de eso. Contra más... Eh, bien, del tirón. Contra más confianza y más en familia, pues normal muchas veces pues, se abre de una manera un poco más inapropiada. Pero desde el cariño siempre. Literalmente sé que no le guardas ningún rencor a tu madre por ello. Y que tienes que ser más tolerable siempre con ese tipo de circunstancias, ya que bueno, ya seremos mayores y estaremos también así. Un poquillo estresados, literalmente. Gracias por eso, mega vitardo, campeón. Me cago la leche, que les y Hugo. Te, te las mamo yo, ¿será? Eh, pero en el hospital me dieron un zumo de piña grande, me cago en la leche. O sea, yo eh, literalmente, si no fuese por los. ¿Cómo se llama? Iba a decir cancilleres, ¿no? Eh, los. Nos ha bugueado antes. Menos mal que tiene un save point bastante productivo, tío. O sea, el simple hecho de que haya tenido este problema que se ha desconectado el SSD. ¿No me entendéis, no? O sea, he salido aquí donde estaba antes. Lo malo es que. Aún no tienes uno Lookup de no renderizado. Si sí, de... tarda demasiado, tío. Compártelo con el señor Takar. ¿Qué quiere? ¿Que ¿La vieja esa me quiere tocar el telescopio? ¿Será guarra? Ah, vale, Era por el por el telescopio, Espera, ¿no? que puedo echarte una mano con... No, no, intenta enfocarlo Sin ayuda ¿Ves? Esto es lo que me refiero, oye, tiene un montón de relleno, compadre ¿viste? Con una gafa de sobia a regularlo Toma, ¿cómo? Ah, que encima no tengo que hacer Ah, por eso es que voy aquí antes, ¿no? Enfocar, pero si le estoy dando eso, ¿Tonto? ¿Tonto? Hombros No vea, ¿no? ¡Mira! ¡Me veo la osa polar! Increíble Bien, Espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases. Os claro. Mandangón del bueno viendo las estrellas. ¿Bú? No, campeón, es que tenía que regular la... Tenía que ajustar el microscopio. El telescopio, de hecho, un microscopio. madre mía. Madre mía. Y no, a ver, es una putada, la verdad. O sea, Tenía que mover, en vez de dar a, a la rueda, tenía que mover de izquierda de derecha, de a derecha a Bezhar y para poder enfocar el, el puto... Eh catalejo mortal. Ah, irse. Venga, tiene frío. La, la señora no tiene frío, compadre, el, con el puto de ese que me lleva. Venga, eh, una misión secundaria. ¿Ah? Tócate el Jale. catalejo. Nos conocimos en clase de pociones. No me acuerdo de ti, hermano. No me, no, no, me, no, me, no, me, no me cuentes tu vida. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? ¿Seguro? ¿Te ¿Me llevo ¿te su telescopio? Ese tío tiene algo, he compadre. Eh? ...al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. No, bueno, claro que sí. La verdad Ese es que claro que no, bro. De Eres instrumentos rico. De observación es cool, Pero mi modelo antiguo tampoco está nada más. Venga, bro. Tienes yo no cuente tu vida, yo. Venga bueno, ya, cabrón. Gracias, bro. No te preocupes. Bro, seguramente no preocupes. después los padres me, me, me envían la factura, ¿sabes? Toma, telescopio. Venga, misión hecha. Jaja, XD. Y ahora, hablar con la señorita eh, Guarrindón, a la que me quería meter el telescopio por ahí. O tocarme el telescopio, mejor dicho. Eh... Excuse me. ¿What? O sea, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está la escalera que me, que me baja para abajo? Era un perro, ¿no? Señorita, ¿qué cojones hace ahí abajo, oye? Espera, espera, espera, ¿qué? Ah. ah, increíble. Eso es una misión, seguramente. Este el juego no está nada mal, está muy bonito, pero joder. Ah, esto Conferido. era. ¿En serio? No, dame, dámelo, dámelo. ¿Pero por qué no me lo da? Esa no, eh, Erra de los árboles. No, está. Bueno, to, todas las profesoras Hostia, quieren tocarnos el telescopio. Algunas la varita, otros el telescopio. La de, la de eh, las clases de, de invernadero la, la vamos a ir a ver, ¿eh? La que te quiere tocar el telescopio, digo, ¿eh? <risa> Grande sea Ale. Eh, busca a mí en el observatorio inferior. O sea, buah, qué pesado. ¿Qué misión secundaria es esta, tío? ¿Amor entre adolescentes? o algo? Tengo el telescopio. Es mejor de lo que pensaba. Gracias, bro. Ya nos vemos. Y necesita... Ajá, ya decía yo, una misión secundaria, ¿no? son emocionante, cuenta conmigo, vamos. Compadre, no ve si tiene pelo. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Como usted la lechuza y le mete un linguarium leviosa, le voy a meter en la, en la cesta y me lo voy a llevar al mercado de duendes, tío. Se ha roto, ¿no? Otra vez. Uf. espero que no haga otra vez Uf, pum pum pum Y ahora ya nos metemos de lleno en el juego agresivo, el Atomic Head, que la verdad es que me está gustando mucho. No obstante, por supuesto, de decir que creo que esas 11 horas en el mundo abierto lo vamos a ver bien poco, ya sabéis que vamos ahí guiados por el sitio el cual eh, esté hecho la puta misión. La próxima cena la tienes que eh, pichelar, es no por, eh, me miedo ahí, me da, eh. Busca una plataforma de piedra Tío, horrible. Aquí. De lo peor que he visto en un juego de RPG, tío O sea, bro, en un juego de RPG puedes haya, ir petado de objetos ejemplos, Pero vas a ir lentísimo, evitar, lo entiendo, hermano atención. Pero, tío, no me hagas esto de que tengo que hacer pueblas de Merlin compadre y de que me Va a cachos ¿sabes? Esta parte carta es la prueba tangible que necesita la señora Sí, lo sabemos, bro Pues venga, mano Te ayudaré. Vamos a darle manita Primero tenemos que entrar en el torreón Yo voy a la puerta principal Tú Me vas a otra decir No, no, no, no, no ni discreción ni bollas eh, Arguantazo vivo, compadre Voy yo, churra Eso lagazo Esta parte, campeón del juego Está súper mal renderizada Para que veáis Vamos, a trompicón, macho O sea, es que... Madre mía Dios A trompicones es poco, tío Vamos a ver 65% de la memoria, ¿sabes? Me está pillando, ¿sabes? Brutal, tío Es horrible, ¿eh? Qué renderización, macho No, intentaré ruchármelo rápido estos son huevos, ¿no? De, de Swinter. Dios mío, tío ¿Se va a regularizar en algún momento? Para bien, digo Joder Cuando ellos... Es que entras en el castillo y se renderiza La textura, ¿qué cojones? Vale Oye ¿Para qué servirá? Tú eres no tonto, ¿sabes? Es que, tío Tiene... Tiene... O sea, cosas... Se si no cosas el personaje principal que es un normal, tío ¿Para qué será eso? No será un mecanismo, ¿no? ¿Qué va? No, no, no, no, para ellos, o sea, o sí. Ah, sí, me lo tengo que llevar ahí arriba. Dios, va fatal, cabrón. Diablo. Vente para acá, anda. ¿Por qué haces eso? Hermano, bájate, bájate dos tonitos ahí. Vale, lo voy a dejar con arresto un momento ahí arriba. Sí, o sea, ya más o menos tenemos el timing perfecto de los combos, tío. Dios, va fatal, macho. Rebelio. Dios mío. Diablo en para... Tened en cuenta que el juego ha tenido 50 millones de actualizaciones desde que ha salido ¿eh? O sea, joder, tiene más eh, ¿tienen más actualizaciones que el Elden Ring Cuando salió, tío Eso es algo que me duele muchísimo tío, Porque Elden Ring en sí no tuvo mmm, Tantos daños aparentes en lo que es el texturado Y tampoco el desarrollo de las texturas del juego Y aquí, como podéis llegar a ver eh, Influye muchísimo para un gameplay, tío o sea, yo voy a poner un juego y me hace esto de primera, bro Y yo bueno, me puedo ir cagando la puta madre que desarrolló el juego, ¿no? Eh, la Warner Bros, churra, pues eso, ¿no? Hubiese tardado dos años más en hacer el juego y lo habríais hecho bien, cojones No, sin, tío Imagínate la peña que se pilló la versión de Luz O sea, chica la estafa Pop está con el wifi en Venezuela, joder Literalmente No, y es brutal, lo peor de todo es que es, es esta zona, Alex O sea, lo vas a ver ahora, cuantito que nos hagamos la misión Esta zona está jodida en cuanto a textura Vale, entiendo que tengo que entrar por aquí. ¿Cómo me he cortado? ¿Tú eres tonto? O sea, bro, eres subnormal, eh. Cortado, dices, ¿sabes? Sí. ¿No me deja? ¿Qué? Eh... Tiene que haber otra... Dios mío. Que va a fatar mal, coño. Vale, por aquí arriba, supongo, si el lag me lo permite. O de puta madre. ¿Y yo? ¿No puedes subirle? Más fatal, coño. ¿Qué tengo que hacerle? Partir todo, No lo comprendo, tío. Dios, ¿cómo va tan mal, coño? Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Pil Pilofón, ¿eh? Te lo prometo, campeón. Ah, ahora, coño, estoy empanado. Te lo juro, lo estoy pasando muy mal. Eh, lo, lo, y encima, lo que he tenido que hacer, al Chihuahua. O sea, quitar las actualizaciones Eso automáticas en el Steam. Flipas, ¿sabes? Qué locura. Porque cada vez que algo se me actualizaba en Steam. Literal, me pegaba esta serie de perlazos. Este y eso, tío. Y yo, puedes hacer Acio. el 4. Gracias, Acio. No veas, eh. Sí, sí. la entrada eh, de antes, eh, en la que te eh, tenías que agachar, has quitado sí, el baúl. Claro, ve, o sea, estoy empanado es y he querido dar la vuelta. Que me pongo nervioso, Hugo y Alex? O sea, cuando da estos problemas, porque sé que vosotros estáis teniendo problemas de visión. O sea, en plan, coño, lo estáis viendo todo o ¿sabes? Estoy deseando terminar esta parte. Que no entiendo por qué está tan mal de renderizado. Siga yo a Nati, compadre Nati no vea, así que... Y es yo... La fortaleza principal Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta Te metí así un guantazo, Hogwarts Legacy. Madre mía Tendremos que ir con pies de plomo. Ahora va bien, ahora, ahora va bien, ¿sabes? Y te la capa No veas si tiene kilo de, de laca, compadre a la bestia. ¡Hostia, qué guapo! ¡Es un grifo! Increíble Hermano, ¿por qué le pegáis, tío, al, al grifo? Chorra. High wing. El pobre Highway, loco. El claro, si me la presentó la niña. Cambio Joder. De planes. Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo. Gente, creo que ahora Estamos es cuando por parte. Dios, Dios, Dios, va fatal, tío. Esa capa me recuerda a la del Fone y a del Fortnite, en serio. A ver, lo gracioso. Coño. Lo gracioso es el juego que te puedes cambiar, eh. Uy, Alex, el diseño. Rollo, puedo tener la mejor capa del juego, que a lo mejor es rosa. Y yo la pongo como yo quiera. Eso está guapo. Espero que nadie Uf. no se meta en lío. Espero que el juego empiece a renderizar un poquito mejor, a ¿eh? ver Ay, es que sido os pongo el, el puto micrófono, tío ¿En el ventilador? Es que es increíble Es increíble, tío Y te quedes en ruina Sí, hombre, claro, o sea, un pobre Pichu, ¿no? O sea, más larga ¿Qué cojones, tío? O sea, vale, Dios, yo puedes ir bien hay partes del juego que están muy mal hechas, tío Y esta es una de ellas, mamma mía Gente, creo que lo voy a dejar por aquí, nos vamos a la Tommy Head, eh Nos vamos ya a la Tommy Head, gente Lo dejo por aquí y ya estaría Esta noche lo grabo en gameplay y a tomar por culo, eh Sí, porque está más boot que sus muertos eh. Eso me, me recuerda, o sea Te lo juro, corazón, es que es increíble Bueno, sí, es verdad, sí, las putas eh, Capaces Fortnite se quedaban así para arriba, es cierto Lo voy a dejar por aquí, eh o sea, literal, pero no, bueno, en verdad voy a, voy a probar una cosa, tío Dios sí, sí, o sea, esta parte del juego está fatal, eh, hecha, o sea, os lo juro. Dios mío. Atentos, eh. descansan paz del PC? No, mi PC no. O sea, a mi PC no le pasa nada. Eh, CPU, 20, 24%. Memoria, 24%. Red, 10. Nada. Literal. O sea, no entiendo cómo el juego está tan mal renderizado, gente. Antes de irnos, no sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Ya hago yo de. ¿Cómo? Que no me puedo. Me cago un totos muerto, en serio. Que me estás obligando a hacerlo Gente, ahora va bien, misteriosamente Va bien Gente, de verdad La cuchara, la lora, tío Mamma ¿Qué? mía Vale, hecho Eso deberías de poder hacerlo Tío, ¿cómo, ¿cómo os coméis que ahora vaya bien el renderizado del mapa? No tiene sentido, tío Le he dado al mapa y ha hecho eso El desarrollador del Hogwarts No será el Fortnite con su bug Te lo juro corazón El juego... Que vuelvo a repetir, para la gente súper amante de lo que es Harry Potter Lo flipa ¿sabes? Por el lore que tiene y tal Es bonito, es fiel y tal, pero Hermano, para nota que juega videojuegos Es que para eso me voy a The Witcher, tío Mira Así... que el The Witcher es más pesado Bueno, es más largo un día sin pan, compadre De lo pesado que hace, hace, pero joder, loco arresto déjate ahí, Arresto Momentum es, es, Esos son los nuevos hechizos que pillé fuera de directo Porque como ya sabéis, he tenido que jugar fuera de directo Ya que el juego tiene más pelo que la leche Hermano yo no hago trampa, yo vengo de frente, compadre. Reviento la cara con el conflicto y ya estaría, bro. De verdad, ahí En este juego, si vais con el sigilo, o sea, es una puta cagada, la verdad. O sea, fracoña. Es mucho más divertido pegar de hostias. No es por nada, ¿sabes? Que supo de hostias y mucho lore. Joder, hermano. Igualmente podéis ir por el. Miradlo, eite. Estoy más roto que la leche. Al que tiene el DS y mira. ¿En serio? Voy y, y pero vosotros soy puto furtivo, loco. El de rojo es el macheto, ¿no? Supongo. Lo estoy jugando en difícil, ¿eh? Le tuve que meter. Le tuve que meter dificultad al juego. Eso también es algo que no me ha gustado nada, tío. Eso no me ha gustado para nada, bro. No me gusta que me obligues a ponerle más dificultad. Porque, no sé, el juego en sí debería ser un poco difícil, ¿no? No puedo hacerle nada a no ser que le parta. Tengo que tirarle cosas, tío. Eso está muy mal hecho también. No hay un hechizo. Bueno, atentos para lo que sirve lo de hacerse invisible, eh? atentos. Look at this. ¿Veis el escudo? No lo tiene. ¿Lo veis, no? ¿Veis, a, veis al señor, no? Atentos. ¿Cómo te comes eso, compadre? O sea, ¿cómo lo cómo dices los escudos del juego? Atentos, ¿eh? Sí, no tienes nada que hacer. Tú también. Mala, hijo puta la cabeza pegar a la otra, son perros Increíble, volví ¿qué tal, campeón? El lobo, ¿cómo ha ido con el PC? ¿Estaba dar algún problemilla a la hora de jugar al duty? que me da coraje, tío No puedo hacer más, macho, porque también al pobre lobo O sea, le han, eh, bueno, le han metido Un puto virus increíble Y el pobre entierre, eh, tiene problemillas en el PC Hace ya una semana y media Yo le digo hola, ella me dice eh, goodbye Y eso, eso es que me suena, ¿de qué canción es eso? Al ojo mora ah, Al ojo de la mora, eh no fui a nada. Hostia, espero que haya cenos rico, campeón. Perdón por no haber dicho que aprovecho la verdad me cago en la leche, no lo sabía. Que son las 8. Aunque entiendo también que contra antes tenéis antes podéis llegar a descansar también, leña. A la larga. Mucho ánimo mañana que tenéis esa tío. Que el pobre Hugo también, macho, con la operación. Que yo vuelvo a repetir, me habría cagado encima. Soy muy mal paciente. Literalmente. Tío, es increíble como la renderización del juego ahora, jala. Muchas gracias por estar ahí, chavales y chavales. chavales 24-7, tío. Sin importar el juego, sin importar. Sabes, el momento estáis siempre dando un cariño enorme Entiendo que lo que debo hacer es dar toda la puta huerta entera O sea, where? por aquí arriba Sí, ¿no? Espero que Eso a mí, no eh, cené complicado. puré de verduras y un bocadillo eh, con un filete de lomo Algo de, de puré eh, que le he puesto Coño, se me ha ido el maldito HDMI, tío Sí, la broma del HDMI Esperaos, está, está en negra la pantalla Ahora La leche, ahora y le he puesto salsa al baguay. sea, ¿qué te gusta esa mezcla? Esa ¿eh? es tu mezcla favorita. Me encanta. Es la, la, la salsa y lobo, tío. Siempre, ¿eh? Qué gacho. Es rico. O sea, es que, ¿qué bien coméis, tío? Si es que eh, se me pasó decirlo. No, decir, no pasa nada campeón el lobo. Leña mía de la cosilla. Siempre, no soy así. Jaja, yo no voy a lo sé, campeón de lo sé, eh. Sé que muchos de vosotros, Pilláis básicamente el convenio entero y ya estaría... Hermano, ¿tú qué eres? Volverás a casa Yo no voy en toda la semana al instituto. Pino. Por lo del oído, ¿no? Supongo también, campeón. Hugo. En no. Volverás a una caja de pino, compadre. El pino que no, te, te has fumado, tú, churro, o sea... No. ¿Cómo? Increíble. Aunque también es eso lo que dijo Alex ayer, ¿no? O sea, el miércoles de ceniza, claro, es, es mañana. Es que está deliciosa, es una mezcla entre eh, los salados eh, de la Lioli eh, con lo dulce de la Baracoa. O sea, literal es como hacer una salsa rosa. ¿Habéis visto eso? Uy, a besar y logo, Sí, Alex. Ha dicho, no tiros de aquí... En un cagón, de madera. Atentos, eh. No estar de pulso. ¡De pulso! Ah, no, me he equivocado. va! eh. No. Déjame jugar, tío. Divertir al chat pesado. A que te consumo ya, tío. ¿Su tonto? Gente, look at this shit New Fortnite, ¿tú bugue a 2 FPS Wonder Fortnite y yo... Creo que se cayó, ¿no? I think so about that shit Amazing <risa> y, eh, y hoy y mañana eh, Tenía examen, eso es cierto, campeón Es verdad, coño el, eh, la, semana, bueno, el, la semana pasada, ya el sábado Te estabas preparando el examen Literalmente, de tecnología A ver, pero con un, Aparte con el justificante médico No tienes ningún tipo de problema lo único es si le... Ya me entendéis, yo de pequeño le echaba muchas veces cara eh, Hugo y lo que hacía era eso, pillar a lo mejor el examen eh, y hacer una foto antes de entregarlo y cosas así, era muy más raro, pero bueno. Y el examen de recuperación igual wow, lo hacía. O memorizar rápidamente, lo que hacía también antes de, de, lo de los móviles y tal era memorizar las preguntas que habían caído en el examen para poder llegar a tener una idea preconcebida de lo que me iban a preguntar si es que suspendía el examen y tenía una recuperación. Siempre, macho, ¿eh? Tenía razón. Una pregunta, Tenemos ¿dónde hay eh, hierro refinado? Y refinado, o sea, pues, no, se lo pregunta a, a, claro, a lo que yo no me acuerdo. El juego tiene su tiempo, eh, la verdad, el maldito cácaro, la verdad no me acuerdo de muchas partes. O sea, en sí, juegos de, de, de Dragon Ball, que como ya sabéis, tienen la misma premisa histórica o de lore, ¿no? Mejor dicho. Voy a venir por aquí, ¿vale? No obstante. Me hago esta misión y nos vamos a la Tommy Head ya, que tengo unas. ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. ¿Me puedo llevar un escarabajo de eso? ¡Un escarapajo ¿Qué, qué era un escaraprajo, tú! Gente, qué mono, tío, los nitorrincos. Pues ya está, nuestro pana los nitorrincos. Qué guapo, cabrón. Ja. Esta es la mejor parte que tiene el juego, no voy a mentir, gente. O sea, os lo juro. Los más graciosos son los bichos tío, de animales fantásticos. Hay todos los lore que hay. Vamos a salvarlo, lo sabéis, ¿no? Es salvar a todos los que puedan, coño. Que, los que se los quiere llevar los futivos. vive, ¿eh? Gracias, campeón. Y luego voy. Magnífico. Busque. Animal rescatado. ¿Cuánto vas? Voy eh, campeón super el lobo y gracias también. Voy a la larga. Voy a utilizar vuestros clips. A ver si funciona. No obstante, voy a verlo, eh, aunque creo que no. Claro. Es que lo juro que lo de Nexus es una puta mierda, tío. Nexus. Es que cada vez, o sea, quiero configurarlo. A ver si esta noche tengo más tiempo. Cada vez que vosotros pongáis Nexus, literal, se captura, se hace un clip automático, pero. No sale, no sale, tío. Y lo está probando y no me puto sale. ¿Eh? lo he intentado Volverás varias veces. Yo no voy en todas las... <risa> me ha hecho mucha gracias, te lo juro. El me ha hecho muchísimas gracias. Me ha hecho muchísimas, muchísimas gracias. Es que ha sido clavado, ¿sabes? Me lo ha dicho y yo no sabía que se iba a caer, ¿eh? A yo no voy en todas las la semanas al instituto. De Por lo del oído, ¿no? Supongo también, campeón. ¿eh? ¿Eh? ¡Volverás Volver <risa> a ser no, una no, caja de piro. Oye, no <risa> ¿eh? ¿Eh? vemos. <risa> Literal. Me cago en la leche. Eh, ¿Volverás a casa una caja de pino? O no, eh? Anda que no. Le hemos pegado con la verga en toda la cara a la señora. Esa, Y luego <risa> Tenéis conciencia de ello. Después subo los clips. Muchas gracias por eso me va a clipar, dos machos. Que a la larga lo que querían los Nexus, que vosotros, por supuesto, lo tuvierais más fácil. No tengáis que, ¿sabes? plan, vamos a recortarlo. Me voy a salir del directo y lo voy a hacer. Literalmente. A ver si esta noche lo puedo llegar, eh, por supuesto, a configurar mejor. A al cabeza atómica. Tengo un montón de ganas. La verdad que el juego está todo guapo. Disculparme que esté en inglés, porque obviamente. Aún no estoy workeando, no tengo ese dinero eh, extra de los eh, suplementarios, ¿no? De lo que es el string y es una putada porque el juego vale 70 pavos Se me vence el Season Pad del Equipo, el 25 sale eh, mañana al juego o, o hoy, no me acuerdo Creo que hoy, ¿no? Literal Y, y coño, ha sido una guarrada porque digo, en 5 días no me da tiempo a hacerlo por el Season Pad Después se me va a escapar, o sea, en plan, el juego y qué coño hago, ¿sabes? Estos momentos son inolvidables. Muchas gracias, campeón. Y lo voy a todos y a todas por estar ahí, macho. Os lo juro de corazón que... Vuelvo a repetir. Sin vosotros esto no sería nada, ¿sabes? No habría ilusión, no habría magia, no habría felicidad, no habría nada, tío. Un creador de contenido sin su comunidad no es nadie. Y eh, tengo suerte de poder en la cuarentena haber podido llegar a hacer una comunidad... Crear una comunidad con vosotros y con vosotras a diario, tío. Ayudando, literalmente. Y, por supuesto, motivando, tío. A crear ese contenido siempre tan fresco y, sobre todo, lleno de pureza que es la caña, ¿sabes? Ahora mismo una persona que empiece en Twitch no puede hacer nada. Tiene que meterle 20.000 horas e intentar meterle dinero, muchísimo dinero, en promociones a eh, TikTok, Instagram y todo lo que viene siendo lo relacionado con plataformas fuera de lo que es Twitch. Increíble. Sobre todo cuando estoy bajón o me pasan eh, putadas, eh, ¿cómo lo da ahora? A ver, pero eso siempre voy a estar aquí, campeón. luego Para bueno o para mal, ¿no? O sea, para lo bueno o para lo malo. Lo malo es que yo ahora mismo no te puedo ayudar de una manera más directa. La única manera que se me ocurría sería un Anidek y, y por un Wii transfer enviarte un, eh, un puto eh, escaneador de malware. Pero es que lo tendrás incluso. Yo la abro en otra pestaña, otra pestaña y Alex Muchísimas gracias, leñe Que luego tú eh, tienes exámenes eh, a Mansalva No, de momento, qué cabrón A ver, pero también la semana pasada eh, estuvo haciendo Focus Y también venía eh, arrastrando el examen de, eh, de Historia Que se pegó bastante timbecillo Pero también lo que me mola es que cada uno de vosotros Y vosotras tenéis como, sabes, un nivel de interiorizar Los, los exámenes, muchos de vosotros Es en plan, con una tarde os vale Y otros, muchos de vosotros, es una semana Bueno, ya en bachillerato acá les he enseñado mejor Y lol, y también, por supuesto, eh, chapa Es más complicadillo, ¿no? A la larga también No sabes si hacemos la misión, tío O sea, ¿qué cojones? Un momento, gente, voy a robar Me puede el gumio, ¿eh? Me puede el gumio Y es cierto, cuando salga el Minecraft nuevo ese extraño, supongo que lo traerá al canal A ver si os mola Compadre, no me digas que tengo el inventario petado Si es que no me puede decir eso ¡Come pollas! ¿Dónde está lo nuevo que he pillado? Esto, dame, abracadabra ¿Dónde está el 35? Será 56, concha su madre lo rompo gente Es que a lo mejor es mejor que lo, De lo que tenemos Eso es una guarrada La verdad en el juego Tener que estar tirando las cosas, tío Pues mira Son unos anteojos morados ¿Sabes? A la larga Rebelio. Está worth it, tío Pero joder Eso me da mucho coraje Solo digo que Si lo jugáis Cuando lo jugáis Mejor dicho El juego al Legacy todo. hacer todo Todas las pruebas de Merlin Cuanto antes O sea son, 70, son 95 Con 45 creo Por lo que he le leído Que más o menos Puede llegar ahí tirando de inventario Sin tener la posibilidad o sea, La opción de estar jodido En cada momento oh. Y aquí está Hola Avechucho Ahora son dos, ¡Increíble! Yo mañana tecnología, el jueves música El viernes eh, uno de un libro El lunes castellano, el martes mate El viernes de la semana que viene, eh, valenciano Joder, también se nota que estáis en la recta final De lo que estaba hablando con la que 6 Del segundo trimestre, está haciendo muy rápido eh. O sea, cuando queráis dar cuenta todos los meses Estáis en mayo y estáis ya, vamos Imagínate la pereza A ver, lo que tienes que priorizar ahí más No, pienso yo, campeón Ale Es tecnología, ¿no? Eh, matemática y castellano bueno, y valenciano es que pff, es la cosa supongo que todos los ¿lo, el otro se queda ahí la, las troncales a la larga campeón. música y el examen del libro lo hace fácil ah, no, mira se salvó hermano lo de Star Wars que está yu, el conde Duku a la o igual que no vienes tú yo quiero rayo ese cabrón mira cómo nos vamos con, con, con el hipogrifo no vea no Wow, wow, el Argentavi del AR, compadre, toma con resolución 3D de la Play 1 chipea Wonder Howard Legacy. Joder, hermano. No, ¿eh? ¿No ves lo que flotó, eh? Puta, qué rico. Ahí está el expreso de hermano, no vea al expreso de Hogwarts no va. Sí, sí. Va, va, fluidísimo, eh, el viaje de Hogwarts, tío. El expreso. Sigan 80 eh, a a, a Qué guapo, Heywing. ¿eh? No lo vamos a quedar, gente. Lo sabéis, ¿no? En vez de la cova, ahora tenemos la posibilidad de llevarnos al bicho, creo, ¿eh? Gracias campeón luego por eso me ha afeitado leñe Mil millones de gracias. Siempre que penséis, ¿sabéis? Que estéis tristes yo, pensad que siempre puede ir a peor gracias y tenemos que ser fuertes. Que Muchas gracias por eso, me he matemáticas La muy de la gran chuta, la zorroesa de los catapíos, ah, sí, que la cogía del cuello y la tiraba de un octavo. Ah, de manía eso nunca. Clase, cuento. Teníamos me da, ¿eh? últimas. Mi humedad, eh. Que hay, mucha, y hay muchos, profesores la que, de, de, de, de de, de que volviéramos descaradísimos. En serio? Es que la otra clase que estaba en el kiosco de enfrente no le salió dijo nada. What? A ver, supongo que también date cuenta, campeón. Si todos vosotros os vais por una hora que eh, está vacía, aún así los profesores tienen que estar allí. el de guardia, tiene que prepararlo. O sea, tiene que prepararlo y eso le va a llevar bastante tiempo. Por eso te digo también, campeón, que es complicado. O sea, más que nada porque al ser menores y que el centro eh, se responsabilice de vosotros Ya me jodería, tiene que ir avisando a todo el mundo Que es complicado Pero sí que después, después dejo salir, ¿no? Va a llegar el día eh, que se me crucen los cables Y se lo voy a explicar bien explicado No, siempre tenéis los de perder campeones daía que yo tuviera tantos partes de pequeño Porque siempre era como eh, aquella persona que cuando había una injusticia Obviamente saltaba Y eso a la larga eres este el tonto que salta Y literal, después casi nadie te lo agradece, joder ¿Sabes? De una Jodido Sí, eh, pero antes de eso otro jefe de estudio nos dijo eh, que sí, eh, que sí que podíamos irnos a quinta A ver, claro, pero imagínate que la, el, el, el jefe de estudio, que te lo dijo campeón Que obviamente es jefe de estudio y tiene más potestad que tu profesora, la de guardia que te tocó Literalmente lo sabe, no lo sabe Y la profe lo que quieres no sabe, imagínate que deja una clase de 30 niños salir y, y, y no te han dado permiso. Normal que se asegurase también Y al día siguiente te, también tenemos eh, guardias las eh, dos últimas y nos dijo que no, lol Ay, yo eso, la verdad, ¿ha visto profesoras así? Pero vamos, a la larga, no sé, se ha entrado en razón, ¿no? Como siempre digo, es feo. Si se pueden ir los niños antes, tío, para que por lo menos descansen y se preparen los exámenes antes, pues de puta madre. Mi jefa de estudio, la de mate, ¿eh? imagínatela. Eh, pues, es mientras que no sea el, el calvo de historia, campeón ¿vale? <risa> O sea, eh, que no salimos porque eh, no nos salimos los cojones. No, eh, también, ah, que ya, también es jefa de estudio. Joder. Sí, yo siempre tenía uno Supongo también mi, mi, mi clase Bueno, mi clase mi, mi centro era más pequeñito El de abajo sí que era más grande El Guadiana Lo mismo, ¿eh? Yo no, yo no tengo Yo solo tengo una Pues para que veáis, macho O sea, más responsabilidad Solo para una persona Tío, está guapa la parte esta Del hipogrifo, ¿eh? Con el hybrid el... Toma ya Hermano, acaba de atravesar Un Bambi Pero de gratis, ¿eh? El, el Argentavi Gente, Argentavi Nivel 34 Podemos ya panelar ¿eh? Es emocionante <risa> <risa> hermano no es emocionante compadre me huele me huele el, el choto a partir de ahora eh, me ha dicho mi padre eh, que cuando pase eso eh, que me dé una justificación de por qué no puedo y sí me dice por qué eh, sí que no la escuché y eh, que me vaya a la mierda yo tengo dos jefas de estudios eh, que me dan clase la de mate y la de biología a ver, no, no estoy de acuerdo, que de te vayas a lo mejor de, de una, o sede de gratis. A lo mejor a Cali sin chapas sí. chapa, sí, por estar en machirato, Cuando Aunque llegue machirato. sí que podéis hacer la la hora hora. eso con más facilidad. Obviamente, porque se os da como más, ¿me entendéis? En pero si castillo castillo libertad. Castillo en pero todavía estando en la ESO, tenéis cuidado. metéis un teléfono a vuestro padre, os dice que sí, el profesor tiene que decir, escucha, me voy. O sea, mi hijo se va, le da autorización. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Pues la niña, ¿Sabes? Poppy, Poppy Fresca. ¿Pope Increíble. Yo, ¿eh? no, no, no, no te metas no con la no niña, niña, Cojones ¿sabes? Ah. ¿Cómo se a con la niña? La, la de biología, te la puedes, te la puedes comprar con favorcitos ¿eh? ¿Será cuántos años tiene? ¿Y luego tiene ahora mismo? es ese ruido? Inzañico Increíble. Vamos, no eh. sé, me voy con Hedwin. Hedwin. Bueno, nueva montura, gente desbloqueada. A ver, chucho. Está todo Vámonos. guapo, eh. Adelante, Highwing. Highwing. Fumate otro. La gente, por aquí nos vamos de jugar, Legacy. Voy a hacer eh, pis en un segundo y nos vamos a la tomisqueta. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, tío. Que ya sabéis que ahora mismo yo no estoy generando nada con los juegos nuevos que están saliendo. Pero por supuesto no os voy a dejar sin este tipo de contenido, tío. No me jodería ni de coña. Ni de coñísimo, macho.